estamos no, ¿no? sin, y, sin y, mucha calidad aquí está el streaming, la cámara y aquí está pareja de haciendo movenciones codigráficas co co co co aquí está Fancy y, haciendo la nota, no sé, twitter a las 10. Sí. y aquí estoy no, yo que tengo sí, una sí, gripa de, la bueno y vamos a lanzar todo lo que hay nuevamente Cinco minutos sí. a las 7 y 50 minutos no sabemos pero que más algo va a pasar va a pasar todo que faltan segundos, minutos, hora. digo segundos nomás ya están fraguando todo. Chicos, corto. a falta un minuto, pues. Ver, corto.